¡Hola creativo! En este Speed Paint te mostraré cómo coloreé este vestido con marcadores. Leo tus preguntas en los comentarios. que en este canal hablamos de ilustración y diseño de moda, así que suscríbete para seguir aprendiendo. We'll I'm a tough, tough,